Sergio es gerente de la empresa de HC HCSoft de programación, Él se dedica a al algoritmos de inteligencia artificial, primero fueron basados en la entropía y más tarde en fractales para resolver problemas de todo tipo, no solo de inteligencia artificial, también de funciones y rutas óptimas. Tiene diversos proyectos. Como ha mencionado antes, ahora está trabajando con checos y de diferentes países con americanos. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra a Sergio para que empiece la presentación. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Se me oye bien, supongo. Bueno, la idea de la charla va a ser definir lo que es la inteligencia, que en principio es una cosa que parece así como que todo el mundo sabe lo que es, pero cuando le preguntas la gente te dice cosas así muy variopintas y que en principio no te dan ninguna clave de cómo habría que hacer un programa inteligente. Entonces vamos a ver qué es la inteligencia realmente, cuál es la definición termodinámica, ya veréis que está muy, muy unida a la termodinámica. Veremos que la función es muy complicada y entonces vamos a ver cómo resolver esa, esa, esa función de manera sencilla y generar, inteligencia de una manera realmente simplona. Así que sin más dilación, ya sabéis, cualquier cosa que no veáis claro en cualquier diapositiva, se supone que tendría que estar todo claro, así que me paráis y hablamos de lo que sea, me, me ponéis cualquier duda y pongo otro ejemplo hasta que lo veáis todo claro. Porque es muy sencillo, pero sí que interesa que vayáis viendo claro cada, cada punto. Bueno, pues el esquema general de la charla va a ser eso. Primero, optimizar, eh, encontrar un X que hace que una función sea máxima. En general, se supone que la optimización es una cosa que sabemos hacer los matemáticos y tal, pero no es verdad. Casi siempre no sabemos hacerlo. Y la inteligencia veremos que no es más que un problema de optimización, que sería en cada momento tomar la decisión óptima para que tu futuro sea bueno. Así que, bueno, se puede ver como un problema simplemente de optimización. Entonces, se propondrá una solución teórica que va a ser muy complicada de calcular... Y eh, la charla va a ser de cómo resolver ese, esa, esa definición teórica, esa función enorme que va a salir, cómo resolverla de manera muy simple. El tema de optimizar normalmente se considera sencillo, pero solo es sencillo cuando el dominio es convexo, o sea, como veis aquí abajo. O sea, que no tenemos saltitos como, como en, la, en la diapositiva de abajo, que veis que no podemos saltar de un sitio a otro. La función tiene que ser continua, por ejemplo, aquí no es continua, tiene saltos. Tiene que ser diferenciable, o sea, que tiene que ser, digamos, suave para poder calcular la derivada y hacer gradiente y cosas así. Y además la función tiene que ser convexa, o sea, que tiene que ser como esta montañita de aquí. De manera que siempre saltando en la dirección de la que te da la, el gradiente, al final termina en el sitio. Fijaros que para saltar en la dirección del gradiente necesitáis que de un punto a otro punto todos los puntos intermedios estén definidos, no como aquí que tenéis un hueco. Entonces, siempre que tengáis huecos, que la función no sea derivable, que la función no sea continua o que la función no sea convexa, pues el tema resulta que es tre tremendamente complicado, casi imposible. En general se considera imposible. ¿Por qué? Porque imaginaos que queréis buscar el máximo de esta función, pero que en lugar de estar definido sobre un cuadrado, como veis aquí abajito, que sería lo típico, que ese cuadrado sería un dominio convexo, donde dado dos puntos, todos los puntos de medio están en el, en el dominio, en un caso más general os podéis encontrar con que hay como un laberinto, el, el, el dominio podía ser esto, la zona que no está negra. Entonces, ¿cómo vas tú a buscar a partir de un punto, que cojáis de aquí, cómo vais a buscar este punto rojo que hay aquí, que es el más alto, si para hacer eso tenéis que resolver primero el laberinto? Entonces, la cosa se complica muchísimo en el caso general. El problema sería ese, ¿no? Que aquí, aún teniendo una función continua y que es derivable, como el, el dominio no es convexo, ya no podéis usar ninguna cosa normal. O sea, no podéis coger dos puntos de aquí, de este laberinto, y decir, pues voy de un punto a otro pegando saltitos. Porque llega un momento que llegáis a lo negro y ahí ya no está definida la función. Entonces, ahí es donde el problema se complica. Ya entrando en, la, en la, lo que es la inteligencia, en general... La inteligencia da igual lo que pase dentro del cerebro, lo único que nos importa es el comportamiento que, nos, que produce. No nos vamos a meter en si la inteligencia es así o es así, porque eso dependerá de que el cerebro vuestro sea positrónico o sea como sea. Pero al final, si tú a una gente le pones una inteligencia, entonces en un ciento de retornos tendrá un comportamiento que podremos decir que, que, que, que es inteligente. Solo nos va a importar que el comportamiento sea inteligente. Al final, el, el comportamiento lo que hará será que la gente vaya saltando de un estado a otro tomando pequeñas decisiones. Pues me voy a la izquierda, me voy a la derecha, y haciendo, digamos, una trayectoria que irá haciendo que algo que se va a llamar la, la recompensa vaya subiendo. Entonces, la, la manera de hacerlo, ahora veréis por qué, es que vamos a considerar que el punto donde estamos nosotros intentando que vaya al máximo es como una especie de barco... Y nosotros no podemos decir al barco que se vaya de aquí a aquí. Lo que podemos hacer es soplarle al barco, o sea, hacer una fuerza sobre ese punto, sobre esa X que estamos viendo, y esa fuerza moverá, lo moverá como el barquito, lo moverá al siguiente, a la siguiente, al siguiente punto de la de la trayectoria, esa que he puesto ahí dobladita, pues irá saltando de un punto a otro. Pero nosotros lo que vamos a calcular es la fuerza que vamos a hacer sobre, esa, sobre ese punto, para que empujándole se vaya yendo al sitio. El porqué de eso es porque todo se va a basar en un paper del 2013, que bueno, cuando lo leí fue el momento en que empecé a dedicarme a la inteligencia artificial, antes no, no lo había tocado porque no, no me gustaba. Pero este paper es muy curioso y dice que la, que la inteligencia, al fin y al cabo, no es más que un proceso natural y todos los procesos naturales siguen la segunda ley de la termodinámica. O sea, se mueven los sistemas se mueven de manera que su entropía crezca. Entonces, este hombre lo que dijo es que si tú en un momento dado estás en una posición, que sería este x0 que veis aquí, y consideráis, mirad la imagen de la derecha, veis todas esas líneas que salen para arriba, son como las líneas que yo he dibujado del barco, serían todos los posibles caminos que puede seguir el barco, digamos. Y fijaros que hay una zona donde no podría ir el barco porque estaría la zona negra que se chocaría. Entonces, lo que dice la teoría es que si tú desplazas tu punto hacia la izquierda, el cono ese que estáis viendo será más grande. Ese cono, en lugar de medir cómo de grande es lo que se mide es la entropía. O sea, se considera que el cono es un objeto geométrico, que en este caso tendría tres dimensiones, en nuestro caso más el tiempo cuatro, pero no deja de ser un objeto geométrico que si lo dividéis en cuadraditos y dibujáis todas las posibles trayectorias, podíais asignarle a cada cuadradito una probabilidad de que pase por ahí el barco. Con ese montón de probabilidades que cubren todo el cono, podéis calcular la entropía, que es menos la suma de P por el logaritmo de P, para todos los puntitos que tenéis aquí. Eso es lo que tenéis aquí en, la, en esta función. Os dice que si cogéis todo este cono, lo hacéis cuadradito, todo consideráis todos los posibles caminos y veis la probabilidad de cada punto y calculáis esa entropía, que veis que aquí tenéis probabilidad por el logaritmo de probabilidad, pero claro, tenéis que hacer todos los caminos y tal. Pero bueno, si pudieseis hacer todo eso, eso os daría un número que sería la entropía que hay encima del punto x sub cero. El cono que es de, de todas las posibles cosas que te pueden pasar tiene una entropía de 74. Si tú te mueves a la izquierda y vuelves a hacer el cálculo, como la zona está gris habrá desaparecido, en lugar de 74 te saldrá 87. Como aumenta, te tienes que mover a la izquierda. Entonces, toda la inteligencia se basa en eso, en prever qué va a pasar dentro de un tiempo, que sería ese cono, ver cuánta entropía tiene y decir, si me muevo a la izquierda o a la derecha, sube o baja. Que es lo mismo que decir, calculo el gradiente de la función entropía y el gradiente me dice que me mueva hacia la derecha hacia la izquierda, perdón, que sería esta f de x que veis abajo del todo, al lado del cono. Entonces, en teoría, es sencillo. Tenéis que calcular una función muy complicada, que es la entropía del cono, calcular su gradiente, que hace complicar la cosa mucho más, y lo que os salga al gradiente es lo que tenéis que soplar al barco. Hasta aquí lo vais entendiendo. Fijaros que la, la segunda ley de la termodinámica dice exactamente eso. Que si vosotros tenéis un sistema que está en una posición x sub cero, y calculáis la entropía, para calcular la entropía tenéis que ver lo que le va a pasar al sistema, aunque sea en un microsegundo, para saber si ese sistema tiene muchas posibles opciones a las que moverse o poco. O sea, que sería lo mismo, pero aquí el cono sería muy bajito. Y el sistema siempre se va a mover de manera que su entropía crezca, o sea, que la entropía de ese pequeño cono vaya creciendo. O sea, que la, la gracia de esto es que eh, lo mismo te vale para entender la física, nada más que el diferencial de tiempo, el tiempo ese que está usando, sería muy chiquitín, ...pero si en lugar de uno muy chiquitín utiliza una hora o un minuto... ...pues te saldría ya una inteligencia como la de un humano. Como la función es muy complicada... ...lo que vamos a hacer es simplificarla hasta que se quede en nada. Para empezar, en lugar de considerar que nos podemos mover... ...a cualquier dirección posible, que sería que son infinitas, digamos... ...vamos a considerar solo unas cuantas. Por ejemplo, moverse un poquito al norte, al sur, al este o al oeste. En caso del barco sería soplar un poco al este, al sur, lo mismo. ¿no? Solo tenemos cuatro opciones... Es como si tú tienes que decidir si va a dar un paso hacia adelante y todo, solo consideras tres opciones. O doy el paso para adelante, o lo doy para adelante y un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha, que sería lo que veréis aquí. Aquí lo que estaréis viendo, o sea que el barco está pensando en irse a la derecha, pero ahí se choca y veis esta zona roja que tiene aquí un corte y es porque ahí no puedes pasar más para allá porque está, te choca. Si vas hacia adelante no tienes problema, que sería el verde, y si va a la izquierda, que es el azul, tampoco tenéis problema. ¿Cambiaste si de pantalla? Si calculáis la entropía de cada cono, de los tres conos, os diría hacia dónde tenéis que mover. que En este caso sería pues, cualquiera menos irse a la derecha que te va a chocar. Como calcular la entropía de todo ese cono también es muy complicado, aunque ya tengamos solo tres conos más chiquititos lo que vamos a hacer es simplemente calcular esta superficie que veis arriba, la tapadera del cono. La tapadera del cono rojo es más pequeña que la del cono verde y la del cono azul, con lo cual simplemente comparando esta superficie os dirá que o verde o azul, pero nunca rojo. Vale, eh, con esa idea en mente y teniendo en cuenta que de momento es solo una hipótesis, la inteligencia sería muy sencilla de definir. Un sistema sería inteligente para cuando un cierto horizonte temporal, que es la altura de ese cono, el sistema evoluciona maximizando su entropía, esa que hemos dicho ahí, que se llama causal, porque todos los caminos van de un punto, que es causa del siguiente, que es causa del siguiente, está todo. son caminos posibles, que el barco podría ir saltando, no, no se va de, de, de, del Atlántico al Pacífico y vuelve, se va moviendo de metro en metro. Equivalentemente se podría decir que hay una fuerza misteriosa que empuja al barco y que es proporcional al gradiente de esa entropía. O sea, que empuja en la dirección en que la entropía va a crecer más. Pero también es lo mismo decir que cumple la segunda ley de la termodinámica para un horizonte temporal más grande de lo normal, de lo que estamos acostumbrados en física. Y con esa definición, lo gracioso es que todo sería inteligente. Simplemente que una partícula pensaría a un tiempo de Planck, una piedra que se cae piensa a un microsegundo... Un, una mosca piensa a milisegundos y nosotros pensamos en horas o en días. Esa es la única diferencia entre una mosca y nosotros. Vale, este sería el primer vídeo que hice a partir de cuando leéis esa idea, que hace exactamente eso. Veis que tenéis unos caminos son azules y unos son rojos. Los azules empiezan girando a la izquierda y los rojos girando a la derecha. Tendría que haber sido al revés para que coincidiese con la política, pero ya se quedó así. Entonces lo que veis es que, si paramos el vídeo un momento, por ejemplo, ahora mismo, está pensando, si sigo recto iría por el camino de en medio, entre rojo y azul. Si giro un poco a la izquierda, y después hago camino aleatorio, o sea que una vez que elige el azul que va a ir hacia la izquierda, mueve, el digamos, los botones los mueve aleatoriamente, o el joystick, con lo cual le sale todo este abanico de posibles caminos. Y si se va a la derecha, el rojo, todo este posible camino. Y luego lo que hace es ver todos los puntos azules que superficie cubren y todos los puntos rojos que superficie cubren Y si cubre más, el azul cubre mayor superficie, gira hacia la izquierda, y si no, hacia la derecha. Lo que realmente hago es coger las dos superficies y los dos vectores izquierda o derecha, hago una media ponderándolo por, el, por la superficie que cubre. Como cubrir la superficie es un poco complicado de calcular, ni siquiera hago eso. Lo que hago es que cojo todos los puntos azules... Los que están muy cerquita unos de otros los elimino y al final me quedan 7 puntos de azules. Y en el rojo, pues como se está chocando, y aquí hay muchos puntos juntos, cuando haga eso, pues, pues si en el azul han salido 70, digamos, en el rojo te van a salir 30. Porque la mayoría está muy juntito. Aquí todo esto que se han chocado a la derecha del todo, que están ahí, se han chocado los rojos, todo eso van a estar muy cerca, con lo cual va a eliminar casi todo, y te va a dar una mayoría de puntos de azules. Con lo cual gira un poquito a la izquierda. O sea que como algoritmo es extremadamente sencillo. Y ya veis lo que hace. Está haciendo eso en cada momento. O sea, en cada frame tira los dos fractales, o sea, los, las, perdón, esos dos chorros de, de, de, de, de, de, de qué va a pasar en el futuro, azul y rojo, cuenta los puntos diferentes que hay de cada color y con esos dos puntos hace la media ponderada y eso es el giro que le da al volante. Aquí el simulador es muy sencillo, entonces, claro, es, sí, se nota que está haciendo una cosa inteligente, pero... Bueno, igual si le pusiera un cohete con 50.000 propulsores, la cosa se complicaría, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver un poco a continuación, como si le pones simulaciones más complejas, con más grados de libertad, donde tienen, en lugar de dos grados de libertad, como tiene aquí uno, elegir A o B, pues pueda tener 5, 6, 7, como la cosa sigue yendo igual de bien. Vale. El sistema ahora mismo es muy sencillo. No utiliza gradiente, no utiliza entropía, no utiliza nada de lo que hemos visto anteriormente. Toda la función no la hemos cepillado totalmente y solo, vemos, solo vemos número de futuros diferentes si vamos a la izquierda, futuros diferentes si vamos a la derecha. El problema, es que si tú lanzas mil futuros hacia adelante, mil trayectorias aleatorias, te va a pasar como aquí. Ninguna de, la, de, de esas trayectorias aleatorias va a tener tanta suerte como para coger y dar toda la vuelta y salir y decirte si al final puede o no salir del laberinto, porque según pueda salir o no te interesará ir para un sitio o para otro, como si tuviese dos laberintos y tú tienes que saber, antes de tomar la decisión de a qué laberinto vas a ir, tienes que saber si por este tiene salida y este no tiene salida. Y para eso necesitas ver 50 segundos hacia adelante. Pues con este sistema no podrías, necesitarías millones y millones y billones de, de, de, de, de, de trayectorias aleatorias para que alguna consiga salir. De hecho, aquí tiene bastante, no sé si tiene mil o dos 2.000, y ya veis que no consigue que ninguna pase más allá de, de, de un segundo, digamos, ¿no? Ese es el problema que tiene este sistema, que es muy sencillo, pero es muy limitado. La solución fue muy sencilla. Si tú lanzas los 100 futuros a la vez y de repente uno se choca, ese que se ha chocado lo está eliminando totalmente de la ecuación, porque se ha muerto ya, ahí se queda parado. Entonces la idea es, bueno... Si se ha chocado al primer segundo, pero tengo otros 99 que no se han chocado, pues cojo al azar uno de los 99 y muevo mi futuro a ese sitio. El coche se mueve a ese sitio. En ese momento siempre tiene 100, porque se mueren 10, esos 10 copian algunos de los 100. Y pasa lo que estáis viendo aquí, que es imposible que se pare. Este tira para adelante, para adelante, y aunque en, una, en, un, en este giro de aquí abajo, que estáis viendo complicado, mueren muchos, pero los que sobreviven se duplican y al final da la vuelta, ¿lo ves? Y podéis pensar, podéis planear en lugar de a un solo, solo a un segundo como antes, pues podéis ponerlo a 10, a 20, a 50, a 200 segundos y no hay ningún problema. Aquí es donde viene el, el, el, el tema de llamarle fractal, porque realmente cuando hace algo de eso, en lugar de tener como un chorro de futuros, esos futuros van, algunos van a morir y van a bifurcar otros y al final te sale un árbol de, de, de decisiones, ¿no? una especie de árbol que si utilizara un, un tiempo muy chiquitito y tuviese muchos caminos, al final sería un árbol muy denso que eso tiende a ser un fractal, o sea que en el fondo aquí estamos fabricando un fractal un poco rarito. Aún así, este método tenía muchas limitaciones, aún no estaba completo. ¿Por qué? Porque uno de esos caminos, bueno, eh, a todos esos mil caminos o cien caminos que se están haciendo, a cada puntito donde se va haciendo ese camino, que realmente es como una especie de copia virtual de tu agente, se le llaman walkers, porque van caminando y haciendo un caminito, y entonces se habla siempre de walker En, ese, en el algoritmo que habéis visto, eh, los walkers solo clonan, solo se van al estado de otro walker en dos casos muy específicos y muy extremos. Cuando uno se muere, que cuando hemos dicho que salta y se va al otro sitio, y al final de todo el proceso, los que estén a una distancia muy corta del otro, también digamos que entre comillas los clonamos a ese otro y al final solo tenemos un futuro, solo cuenta como un futuro. O sea que realmente estamos haciendo, ese clonado lo estamos haciendo en dos ocasiones, pero que no se hace de forma continua. Solo cuando te han muerto totalmente, que se podría haber hecho cuando estás medio muerto, y solo cuando ha llegado al final, que se podría hacer cuando estás a la mitad. Entonces la idea es hacer esas dos cosas continuas, con lo cual ya digamos, el algoritmo ya sí que sería un fractal que crearía un montón de ramificaciones sin esperar a que nadie se muera, ¿no? Si no lo haces, ¿qué ocurre? Que esa nube de puntos que va creciendo hasta que llega al final no está obedeciendo en cada caminito que da en cada pasito, no está obedeciendo lo que debería que hacer que la entropía aumente. Eso solo lo, lo, lo, lo intenta hacer cuando uno se muere que pierde entropía y después lo vuelvo a meter dentro, o cuando llega al final que dice, bueno, para calcular esa superficie tengo que eliminar los que son iguales. Vale, entonces el, la idea es que el concepto de muerte, de estoy totalmente muerto, lo tenemos que hacer continuo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hasta ahora lo que hacía es que cuando mi recompensa es cero, o sea, estoy muerto, no hay, nada, no hay recompensa, entonces lo que hacía era coger uno al azar, que estaba vivo, que no se había muerto, que tenía una recompensa mayor que cero, y entonces básicamente decía, como tu recompensa es infinitamente mayor que la mía, porque es cero, pues me voy a donde tú estás. Entonces, ¿cómo lo harías de manera continua? Pues cogería, compararía mi recompensa con la suya, y diría, vaya, la suya un 20% mejor, pues con la probabilidad del 20% me voy a ese sitio. entonces pues de esa manera tan sencilla, lo que antes era una cosa binaria, ahora se convierte en una cosa continua. Y aparte tenés que eliminar los, los puntos que estén próximos, pero en lugar de hacerlo al final lo que hacemos es eliminarlo conforme vamos haciendo el camino. ¿Cómo? Yo ahora mismo estoy en una posición dentro de toda esa nube que hay de puntos y a mi alrededor hay una densidad de puntos, hay más, más o menos compañeros, digamos, esos walker tenemos un montón dentro tenemos pocos. Y yo lo que quiero es que hayan pocos a mi alrededor, es lo que hago al final, cuando hay muchos juntos los voy matando para que estén separados. Pues entonces, igual que aquí puedo comparar mi reward con su reward recompensa, perdón. Aquí lo que hago es comparar mi densidad de Walker, o sea, cuánta gente hay a mi alrededor comparado con cuánta gente hay alrededor del otro. Entonces, esa, esas dos ideas son las que hacen que de repente esto que habíamos visto que era bastante bonito pero no hacía lo que tenía que hacer, de repente ya lo hace. Eh, ahora bien, eh, tanto en dividir recompensas como en dividir densidades tiene su problema, porque es muy fácil de decir pero cuando te pones a hacerlo realmente te vas dando cuenta de que la, esa recompensa que estamos hablando para poder compararlo y ver ese porcentaje tendría que ser siempre números positivos y que mm, el valor mínimo fuese cero que sería cuando te han muerto. Si tú tienes que tu recompensa puede ser más, entre más 5 y menos 5 y entonces pues ya de repente esa comparación se hace casi imposible. Tienes que conseguir que la recompensa se haga bien. Pero una vez que lo tuvieses hecho de esa manera, lo que obtendría es que realmente eh, la recompensa sería siempre un número positivo, donde cero es el mínimo, si lo normalizas tiene una densidad de probabilidad. Podrías decir, de todos los walkers que tengo, cada uno tiene una recompensa y si consigo que se convierta en una densidad, pues tengo un número que es siempre mayor que cero, solo cero cuando me muero y lo tendría perfecto. Y la densidad de Walker igual, tengo que hacer que en lugar de ser alrededor mío hay 50 Walker y alrededor tuyo hay 20, pues lo divido por el número total de Walker y digo la densidad alrededor mío es de 0,7 y la tuya es de 0,23. Ya tengo otra vez números que van de 0 a lo que sea, a 1 en este caso. O sea que eh, si consigo hacer eso tendría que estas dos cosas serían densidades de, de, de, de probabilidad y yo podría definir entonces, como yo como Walker diría mi posición, que es virtual en el sentido de que todos los que hay alrededor mío son agentes virtuales, no son el agente de verdad que está ahí todavía sin tomar la decisión, la recompensa que yo obtengo por estar aquí, que será mi recompensa virtual, dependerá de cuánta recompensa hay en mi zona comparada con las demás, mi densidad de recompensa, y la divido por la densidad de, de, de gente que hay a mi alrededor. Es como si tú estás eh, mm, quieres montar una mina y tienes un montón de mineros haciendo prospecciones. Cada minero quiere que la densidad de oro sea la más grande posible y que la densidad de otra gente que está mirando por tu zona sea baja, para que nadie te, te, te ponga una, una planta al lado y te robe el oro. Entonces tú lo que buscas es eso, la, el mejor yacimiento de oro posible donde la gente aún no lo haya descubierto. Eso sería la recompensa que tú como minero, al poner ahí tu, tu, tu draga y tu rollo de ese, pues tendrías mayor recompensa en oro. Eso llevado a los walkers es exactamente igual, la idea es la misma. Si ya tuviésemos esas dos densidades calculadas y pudiéramos calcular este número, entonces todo lo que hemos dicho antes de hacerlo continuo es muy, muy sencillo. Yo cogería, miraría a otro, llamaría a otro minero y le preguntaría cuál es su, re, su recompensa virtual y él me diría 37, quiere decir que yo por mes voy a sacar 37, oro, 37 kilos de oro. Y tú miras el tuyo y dices 12. Pues me saca 15 o lo que sea, ¿no? Pues esa diferencia que él me saca, dividido por lo que yo tengo, me da justo el porcentaje que estamos diciendo. Si tu posición es un 20% mayor que la mía, mejor que la mía, mi probabilidad de hacer las maletas e irme a donde tú estás es del 20%. Solo nos queda ver cómo vamos a calcular esta densidad y esta densidad. Que en el caso de los mineros es muy sencillo porque miran alrededor, cuentan y cosas así, pero en el caso general es una cosa relativamente complicada. Empezamos con los walkers, que sería un poco lo que parece que es más, más facilito, ¿no? Si yo quisiera calcularlo como lo he comentado, de trazar un radio alrededor mío y contar cuántas, cuántos de los otros mineros, de los otros walkers, están a una distancia menor que ese, que ese radio. Calcular todas las distancias cuando tienes muchos mineros es muchísimo trabajo. Tienes que hacer un montón de distancias en el cuadrado. Y luego tienes que definir un radio para elegir esos walkers. Si tú el radio lo eligieses de un centímetro, te va a salir siempre densidad cero. Bueno, estás tú dentro, o sea que solo habría uno dentro de ese radio. Y si eligen mil kilómetros, pues van a estar todos dentro. O sea que elegir el radio es delicado y aún cuando lo hayas elegido, tienes que calcular un montón de distancias. Entonces, la idea es eliminarse todo ese, todo ese follón que estamos viendo ahí, eso que lo hace difícil. Lo primero que usamos, en lugar de calcular <coughs> las distancias con todos, con cada uno, y, y ver lo que están dentro, lo que hacemos es hacer la media de todas las distancias entre los otros y yo. O sea, ¿cuál es la distancia media entre mi prospección minera y la otra? Si la distancia media es de 80 kilómetros, mejor que si fuera de 20. Entonces usando la distancia media bastante mejor. Con eso nos eliminamos la necesidad del radio porque vamos a mirar las distancias de todos. Aún así tenemos que calcular todas las distancias entre los pares. Entonces, esto es, lo, esto es lo más sorprendente. En lugar de usar la media, vamos a elegir un solo minero al azar, otro walker, y vamos a calcular su distancia. Y entonces, en lugar de la, ese averaje que sale aquí, esta media, eso desaparece, no debería estar en la, en la diapositiva, y hacemos solo la distancia entre mi posición y la de otro minero elegido al azar. Eso en principio no es tan, digamos, no es tan, no, está, no está bien calculado, digamos. Pero como vamos a hacer esto muchas veces, a veces tendremos suerte y elegiremos a una, una persona que está muy lejos, y otras veces tendremos mala suerte, y miraremos a un vecino y diremos que esto está muy lleno de gente. Pero como lo vamos a hacer muchas veces, el que esta función sea estocástica va a ser bueno, porque nos va a meter ruido en el sistema y veréis que hará que vaya muy bien o sea que no hay ningún problema y sin embargo este orden n cuadrado se ha convertido en orden n porque cada walker solo hace digamos una, una, una, una distancia y lo siguiente es la reward, la recompensa que puede ser positiva, negativa, puede ser cualquier cosa imaginaros que vosotros decís bueno pues yo invierto en bolsa y si gano dinero recompensa positiva y si pierdo negativa, pues ya no puede hacer el tema de dividir, hacer la diferencia porque te sale en cualquier cosa ¿no? Entonces lo que se hace básicamente es que la recompensa, que será un valor en cada walker, o sea que solo tendremos 100 valores de recompensa, no tenemos que modificar la función, sino nuestros 100 puntos, lo que hacemos es, en lugar de estar entre menos 5 y 5, le restamos el mínimo, digamos, y lo ponemos todo arriba. ¿Cómo hacemos eso? Pues cogemos la recompensa, lo veis aquí en, la, en, en esto que está en negrita, la R' lo que hacemos es cogemos la recompensa original y le restamos la media, con lo cual se nos va alrededor de 0. Lo dividimos por la desviación estándar, con lo cual se nos va alrededor de 0 más menos 1. Que eso se llama el valor Z, que es una función que se usa mucho por ahí. Y a continuación, como ahora lo tenemos entre más menos 1, hemos normalizado la recompensa. Nos da igual que la recompensa esté medida en gramos de oro, que en kilos de oro, que en, que en dólares. Nos da igual porque ya lo hemos convertido en más menos 1. Y ahora lo que hacemos es que. Para que esté entre 0 y en adelante, hacemos la segunda línea. Si el número es positivo, le hacemos un logaritmo, con lo cual hacemos que valga de 1 para arriba. Las cosas que están por encima de la media van a valer 1 o un poquito más de 1. Y las cosas que sean negativas, o sea que su valor esté por debajo de la media, le hallamos su exponencial, con lo cual nos queda una especie de sinmoide. Si lo estáis viendo en mi mano, pues empezará muy cerca de 0. Irá subiendo al 1 si estás en la media, y si sube de la media, subirá a 1,5, 2, 3, si estás tres veces por encima de la media. De esa manera ya tenemos que nuestras recompensas ya son lo que tienen que ser. cero si estás muerto, el mínimo posible, y si no, es positivo. Y va creciendo de manera, digamos, educada. Y realmente el algoritmo sería solo eso, fijaros qué tontería, ¿eh? Hemos empezado con una definición basada en una entropía de un cono que era complicadísima, y hemos pasado a simplemente coger 100 de esos walkers que van, digamos, atravesando el cono desde abajo hacia arriba, pero cada, cada vez que hacen un, un movimiento, calculan las distancias entre él y un vecino, con esa distancia obtienen una virtual reward, y ahora llaman a otro vecino, que es diferente del primero, y, y comparan la virtual reward. Y si es un 10% mejor, con una probabilidad del 10%, ese punto se va al otro. Repitiendo eso hasta arriba... Al final tenéis lo que, lo, lo que buscábamos, que hemos resuelto el problema de esa manera. Y al final, ¿qué es lo que nos dice? Que al final va a tener esas dos superficies, pero aquí como la población del cono azul y del cono rojo, eso, esas, esas curvas que van subiendo, esas trayectorias, pueden saltar de uno a otro, lo que hará será que un cono tendrá más trayectorias que el otro al final. Entonces, simplemente contando el número de puntos al final, cuya trayectoria empieza yéndose a la izquierda y puntos al final cuya trayectoria empieza yéndose a la derecha tenemos lo que buscábamos, porque ya todo lo que hacíamos en el caso sencillo lo hemos hecho aquí en el continuo o sea que al final solo dirá, tengo 80 de esos walkers, su historia empieza por irme a la izquierda y 20 empiezan por irse a la derecha, con lo cual me voy 80% a la izquierda más 20% a la derecha y te sale un vector que casi casi a tope a la derecha Parece demasiado sencillo para funcionar bien, esa es la realidad, cuando se lo cuenta a la gente no se cree que eso pueda funcionar, que pueda hacer algo que tú digas, esto no me puede sorprender, es tan simple que va a salir una tontería. Este es el primer vídeo que hice la noche siguiente de leer el paper, ya tenía este hecho, que hace exactamente lo que estaba diciendo al principio, lo veis, ¿no? Y es capaz de hacer, pues bueno, su pinito. Aquí no había... El, el, el, el simulador también lo hice yo, aquí no tenía rozamiento ni nada, con lo cual se ve bastante tonto, pero porque el sistema físico que estamos simulando es muy simplón. Si le pones rozamiento y cosas de ese estilo, sale este, que es el que os he enseñado antes, donde aquí ya sí que se ve que la cosa funciona muy bien. Aquí simplemente hemos cambiado el simulador. O sea que el algoritmo sería el sencillo, el primero. Aquí todavía no hay fractales. Pero ya veíais que... Bueno, pues hacía una cosa bastante bien, pero fijaros que solo mira un segundo adelante, Es incapaz de mirar más. Eso ya lo sabía yo y entonces siempre hacía los vídeos a un segundo. Aquí tenéis, en este vídeo, si no me equivoco, lo que ocurre es que cada uno ve, el, por ejemplo, el, el azul, el, el negro y tal, ve a dos segundos vista y el amarillo ve a un segundo vista. Y entonces veis la diferencia entre una cosa y otra. Por el hecho de ver más lejos son mucho más listos. Pero claro, con la limitación de que no puedo ver 50 segundos en adelante, con lo cual si entra en un laberinto como este que vaya a ver, pues ahí hacen pues, lo que pueden. Fijaros que cada uno toma su decisión. ¿Por qué? Porque bueno, lo mismo le da ir para adelante que para atrás, lo que no quiere es chocarse. ¿no? Si fuese capaz de ver más adelante, habría visto que lo más sencillo es pasar rozando todos los cuadraditos negros de eso y lo habría hecho bastante mejor. Otro tema es la función de recompensa, se la tenemos que dar, entonces aquí veis tres funciones de recompensa diferentes, el amarillo quiere girar lo más rápido posible, con lo cual mira la velocidad angular de esa línea verde, el blanco quiere correr lo más rápido posible, con lo cual busca que la, la velocidad sea la más alta posible y el naranja lo que quiere es coger esos puntitos que hay, cada vez que coge un puntito la reward le da un punto y cuando no coge puntito le da cero puntos. Y entonces él solito va buscando caminos que le hagan coger cosas. Y si veis, el comportamiento es inteligente, pero cada uno hace una cosa en función de la función de recompensa que le hayas puesto. Si aprende a mezclar bien las funciones de recompensa, puede hacer cosas muy curiosas. Aquí tenéis estos cohetes que están volando, que ya son más complicados. Siguen teniendo los grados de libertad, porque tienen como veis, solo tienen dos chorritos de, de fuego. ¿no? Y aquí lo que le dice es que intenten no matarse, o sea, que la quieren que tengan que, que la salud esté a tope y quieren que la energía esté a tope, que son. Una, son dos rayitas verdes que ve a los lados de cada, de cada uno La función es multiplicar eso Multiplicáis esas dos rayitas que van de 0 a 1 Y lo que quieren lo más posible Y salen cosas Ya ve. Si no usáramos esa función Que normaliza la recompensa Y usáramos recompensas negativas Como aquí, chocarse una recompensa negativa Mirad lo que pasa Cuando llegan ahí, dicen Si me choco, recompensa negativa Entonces cuando hacen cuando hacen la suma digamos Ven que Seguir andando le da recompensa negativa, con lo cual lo que hacen es frenar. Y entonces se vuelven miedosos, ¿no? Entonces nunca tenéis que, en este sistema nunca se tienen que permitir recompensas negativas. Si usáis la función que os he dicho, nunca tendréis recompensa negativa y todo saldrá bien. Aquí están usando siempre las recompensas positivas, o están sea, usando esa función. Y aquí quieren eh, no chocarse para que no le baje el, la, la vida que es el, que el, el, el indicador que veía a la derecha de, de, cada, de cada cohete, y coger comida, que sube el de la izquierda, que es la energía. Y aparte le doy un punto extra si van a esos cuadraditos y dejan un poco de miel, que sería de la energía que han puesto. Entonces se convierten en abejas. Tienen tres goal tres funciones de, de objetivo, tres Reward sumadas, multiplicadas realmente. Y aquí veis también el problema que os he comentado antes, de que si hasta este momento no ha salido el fractal todo lo que habéis visto está usando esto que veis aquí lo único es que en lugar de sumar el número de puntos lo que sumo es la recompensa de todos los puntos azules y la recompensa de todos los rojos con lo cual intenta hacer lo que más lo que más recompensa le da pero no, no pasa de lo que habéis visto sin embargo si le ponéis el tema del fractal ya empieza a hacer esto aquí solo, aquí por ejemplo solo tiene una recompensa bueno no chocarse y la otra recompensa es la velocidad. Quieren que la velocidad, o sea, que la distancia recorrida sea la máxima posible. Entonces, cada camino, en lugar de sumar como uno, en el conteo de cómo de bueno es cada, es cada cono, suma como la distancia recorrida. Un camino de dos kilómetros suma el doble que un camino de un kilómetro. Con lo cual, si te chocas, esos caminos son de un kilómetro y suman la mitad que los otros, aparte de que elimines los lo que sean iguales. Y aquí veis eso mismo, pero antes de moverse, antes de que se mueva va a pensar a 50 segundos vista. Y aquí veis todos los walkers, eso, la nube de walker, cómo se va moviendo. Al chocarse muchos se mueren, pero eso se, se, se copian al otro con lo cual la nube nunca muere. Los walkers sí, pero la nube de walker nunca muere. Entonces fijaros, como aquí le he dicho que piense a 50 segundos vista y el hombre es capaz de mirar qué va a pasar dentro de 50 segundos, intentando siempre ir lo más rápido posible, porque le he puesto que, que eso cuenta... Y es capaz de resolver el, el, el laberinto antes de dar el primer paso. O sea, el, el, el coche de verdad sigue estando todavía en la posición inicial. Aún no ha decidido si va a ir para adelante o para atrás. Primero quiere ver si para adelante es capaz de salir. Y si no, pues seguramente sería para atrás. Y fijaros cómo, por pues muy complicado que sea el laberinto, pues al final logra salir. Y por aquí sigue viendo de qué manera seguiría corriendo. O sea. <coughs> Vale, este que va a salir ahora, digamos, ya sería el sumo. Os lo voy a parar un momento y os explico qué es lo que está pasando aquí. Aquí tenemos un cohete y queremos... La, la, la idea era, si los cars eran sencillos y los, y, los, y los cohetitos son bastante más complicados, voy a coger el, el problema más complicado posible. Lo más complicado posible es un atractor caótico, que es el caos. No sabes lo que va a pasar. ¿Cómo lo hace? Le añade... Una, una gomita aquí al, al cohete y en la goma al final le pones una especie de, de, de garfio que es capaz de coger cosas. Cuando la, la nave se mueve tú no tienes control sobre lo que va a hacer ese enganche, no tú te vas moviendo y eso como es una goma irá haciendo movimientos totalmente digamos imprevisibles casi. no Son previsibles pero son, son caóticos, son muy difíciles de prever. Entonces lo, la, el objetivo que le doy es localiza esta piedra que está cayendo enganchada con el con el, con el gancho y luego una vez que la tenga enganchada métela dentro de este circulito que veis con, que ir con, con una con una malla eso es muy difícil eso realmente con métodos normales no hay manera de hacerlo pero aquí lo que hago es coger una la, la, la, la, la, aquí el truco es cómo va a hacer la recompensa pues entonces es muy sencillo si no tienes piedra tu recompensa es esta distancia, uno partido por la distancia digamos, cuanto más cerca este el, el, el garfio de la piedra más recompensa te doy y una vez que lo hayas enganchado entonces la recompensa es la distancia al, al circulito este de, de cuatrícula solo poniendo esas dos recompensas y cambiando en función de que el garfio tenga ya una piedra o no tenga piedra fijaros que es un cambio extremadamente tonto pero fijaros lo que pasa bueno, espérate que se ha ido, se ha ido al final esto me la está jugando ahora a vale. esto esto va después A ver. Bueno, aquí más o menos empieza. Bueno, vamos a verlo a partir de ahí porque interesa verlo. Lo que estáis viendo, las líneas que estáis viendo son los futuros que él ve. Cuando consigue cogerlo, el futuro se pone verde para que se vea claramente lo que está pasando y cuando consigue dejarlo, se pone rojo. Entonces lo que estáis viendo es que no ve, baja, lo coge, fijaros todas las cosas que está haciendo, que parece que estuviese vivo y sin embargo es solo una función de recompensa que, que es muy simplona. Pero fijaros cómo entra por aquí, no se mata, aterriza, cuando aterriza le recargo la gasolina, entonces le gusta aterrizar aquí pega una pirueta, lo engancha y ahora no ve, y ya está previendo que después de engancharlo tiene que volver a cogerlo porque al, al pasar por ahí se suelta, entonces intenta hacernos varias seguidas. La estrategia de cómo hacer varias seguidas ya se le busca el solo porque está optimizando los puntos que yo le doy. Aquí se le ha soltado En este vídeo le pongo tres piedras, veréis qué pasa ahora. En principio, él ya ha cogido la primera y va a hacer lo mismo que habéis visto antes. Aquí ya se, se le ha quitado todo el lío ese de línea, porque ya sabéis un poco, o hace la idea y, y, y quita quita mucho. ¿Veis cómo va? Enganchando uno con otro. Incluso le da, le, le, le da con el cuerpo y todo. O sea, aprende a hacer cualquier cosa. Fijaros ahora mismo lo que va a pasar. Engancha ahí el gancho y ¡bluf! con la goma, en un momento, coge la otra. ¿Por qué? Porque tarda menos tiempo que cogiendo la, la, la azul. Entonces aparecen estrategias muy inteligentes solo a partir de optimizar la entropía y darle la recompensa exacta para que haga lo que tú quieras. Fijaros cómo entra dentro de la cueva, lo engancha... la idea es que si tenéis un agente que podéis hacer la simulación de esta manera y, y le ponéis una inteligencia de este estilo, que es un algoritmo muy simplón, siempre que sepáis darle la función de recompensa adecuada, él hará por optimizarla y por tanto hará lo que le estáis diciendo dentro de esa función. Lo siguiente que intenté, en lugar de poner solo uno, voy a poner tres. Cada uno usa el mismo algoritmo que, que, que uno, eh, que es el, el primero. Simplemente ahora la piedra es muy gorda y uno solo no puede. Y la idea es ver si se le ocurre colaborar. Ya que se le ha ocurrido hacer cosas tan raras antes con una piedra, ¿qué ocurriría ahora? No tienen más remedio que colaborar. Y fijaros como uno lo coge, intenta subir, no puede y el rojo dice, ¡ay, si le echo una ayuda me llevo yo los puntos! Cada uno quiere optimizar sus puntos, ¿no? Y entonces, entre todos, consiguen subirla. Aún así pesa mucho y se les cae enseguida, ¿no? Y fijaros que ahora va a pasar otra cosa parecida antes, que se le ha ocurrido esa, esa ocurrencia de tirar la goma y cogerlo muy rápido. Aquí ahora llega un momento en que entre los dos no pueden, entre los dos es muy difícil, tienen que conseguir hacer como una especie de tirachina. Y no lo consiguen porque el, el, el circulito está muy alto, el verde. Ahora fijaros en el rojo lo que va a hacer, va a hacer totalmente un tirachina. Veis el rojo como va al contrario de lo que debería, ahora suelta el tirachina y lo consiguen subir. De nuevo, solamente con lo que habéis visto, y poniendo tres bichitos en lugar de uno, cooperan de manera. Se ha caído el móvil. Cooperan de manera espontánea. Y aquí ya rizando el rizo. Ahora lo que, le, lo que les pido es que estén siempre a una distancia fija que yo le he puesto. Si se alejan de esa distancia, la recompensa baja. A la misma vez tienen que ir comiendo, porque si no se quedan sin gasolina y se mueren. Entonces, intentan mantener una formación, que es uno de los igual que le estoy dando. Intentan comer. Todas las riguard van de 0 a algo, con lo cual lo que hago es multiplicar las 2 o 3 reward. Aquí quieren no chocarse, salud, de 0 a 1, multiplicado por energía, de 0 a 1, que lo aumentan comiendo, multiplicado porque las distancias sean las que tienen que ser, que también hago que, que sea un, un valor que baje conforme no esté a la distancia que te he dicho. Así que puede sumar todas las recompensas que quieras, realmente están multiplicando y lo que hace es tener en cuenta 1, 2, 3, 4, 5 Goal, 5 objetivos que tú le has fijado con 5 funciones de recompensa. Cuando empiezan a quedarse sin comida, empiezan ya a romper la formación porque si no se mueren, ¿no? Y esto mismo que hemos visto, también se puede utilizar para cualquier otra cosa, fijaros que aquí solo, aquí en el caso de los cohetes, pues tenemos dos grados de libertad y tenemos no sé qué, pero tú podías jugar totalmente, podías jugar a, a cualquier juego de Atari. Aquí en los juegos de Atari la cosa cambia un poco, porque la distancia entre, ¿cuál es la distancia entre dos juegos de Atari? Uy, no tendría que haberle dado este botón, de estamos otra vez liado. En Atari tenemos prácticamente lo mismo. El juego, según vayas dando a los botones, va a ir derivando a un sitio o a otro. Y tú en el momento quieres saber si tienes que darle a un botón o al otro. Entonces vas jugando juegos aleatorios, donde pulsas botones aleatorios y haces lo mismo. ¿Cómo calculas las distancias? Aquí es más difícil. Entonces, ¿qué se usa? La propia pantalla. La propia pantalla se reduce de dimensiones ¿sabes? y se considera un vector. Y la diferencia entre dos pantallas, de dos juegos que estás jugando, es la diferencia de ese vector, es la, la, la norma de la distancia. Cualquier cosa que huela a distancia te vale. Y usando este sistema, pues, lo pusimos a jugar a los juegos de Atari, que hay por ahí un simulador que tiene ahí 50 o 60. Y de los 50 que elegimos, que eran los que todo el mundo utiliza para hacer los, las comprobaciones... Pues más de la mitad los consiguió resolver. Resolver quiere decir que llegó a la máxima... Aquí lo veis, 90, 199, 900, Ya no... Si, si, si Consigue un punto más, el, el marcador bajaría a cero. O sea que nos dimos cuenta que más de la mitad de los juegos tenían un fallo y es que nunca estaban pensados para que alguien llegase al final. Y el algoritmo llegó al final de 36 de ellos, creo. Usando exactamente el mismo algoritmo que habéis visto, ¿eh? Simplemente que en lugar del simulador ser ese que he hecho yo físico y tal... Pues, cogemos el Atari y lo usamos de simulador. Y la idea es que no solo vale para cosas físicas, como habéis visto antes, ni para juegos, Sino vale para cualquier cosa, siempre que tú tengas un sistema que evolucione y tú puedas elegir hacia qué la evoluciona, donde en cada punto tenga una recompensa que puedas comparar para saber si un punto es mejor que el otro y tenga una manera de medir la distancia entre dos estados. Eso es tan genérico que realmente se puede aplicar a todo. Entonces, lo que hacemos nosotros es, ded nos dedicamos, digamos, a aplicar este principio a diferentes problemas que nos ponen, de todo tipo. Esto sería una partida de del pac -Man. veréis que juega bastante bien. El pac llegó al final, o sea, llegó a... A 999.999, 999. ya si seguía jugando, bajaba otra vez a cero. O sea que el Pac-Man lo, lo acabó totalmente. Bueno, más de lo mismo. Esto sería lo que está pasando dentro del algoritmo cuando juega el Pac-Man. Os lo voy a explicar primero porque es un poco complicado. Cada pantalla que veis aquí se puede convertir en un punto de dos dimensiones. Eso se llama un UMAP, que es lo que hace, bueno... Un embedding se llama, pero bueno, es como buscar una representación interna de esa imagen de manera que puntos parecidos, imágenes parecidos, representen puntos muy cercanos aquí. Si veis, lo que va a hacer es recorrer todos esos puntos, que son todas las posibles pantallas conforme él va haciendo cosas. Y como veis, eh, el, el dominio de la función es totalmente como es dibujante del barco. Hay caminos, no sé qué, pero entre una zona morada y una zona verde no hay manera. Tú no puedes pasar de la pantalla 3 a una imagen de la pantalla 2. Eso no se puede hacer. Entonces, hay un montón de caminos que no están, no están, no están permitidos. Entonces, ahora vaya a ver cómo va cambiando la imagen aquí. Y conforme la imagen vaya cambiando, veréis, todos estos puntitos rojos son todos los walkers, la nube de walkers que está buscando la mejor. En esta imagen que se ha quedado parada, están todas en la zona amarilla, que corresponde con la imagen que estáis viendo aquí. Antes de que se comience todos esos puntitos, la imagen amarilla estaba un poco más a la derecha, ¿lo veis? Y antes de eso estaba en otra pantalla, que era la pantalla que está de color verde. Y antes de eso estaba en la pantalla azul. Entonces vaya a ver ahora cómo eso va ocurriendo aquí. Cuando pasa de pantalla, veréis que pasa, da un salto muy grande. Esa zona verde ya es que ha conseguido hacer a lo mejor la siguiente pantalla o ha limpiado tanto de puntos que ya la pantalla aparece en otro sitio. Cuando ahora cabe esta pantalla, le acaba, oh, le queda un poco, ahora, ahora empieza a buscar, no a ver, en la otra pantalla está buscando y le sale otro sitio, porque esa pantalla se resuelve de otra manera, porque tiene otra estructura, hay un mapichito, lo que sea. Cuando consigue al final que uno de esos puntos tenga la puntuación de 999, 99, paras y sigue este grafo de ese punto, lo vas siguiendo, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás, y ha reconstruido toda la partida, marcha atrás. Pone el vídeo marcha adelante y tiene el vídeo de la partida. Fijaros que aquí el, el horizonte ese que hemos hablado, el TAU, lo hemos puesto a infinito. O sea que está sola, aún no se ha movido. Aún está como, como cuando veía en, la, en, el, en el laberinto que aún no se había movido. Está haciendo todo el laberinto del juego y cuando ya consigue llegar al final, salir del laberinto, dice, este es el camino que tengo que seguir. Cogiendo todos los pasitos que ha dado ese walker. Y bueno, cinco, he tardado cinco minutos más de la cuenta. Bueno, luego pasarán estas diapositivas. Eh, quien quiera hacer cualquier pregunta es el momento. Aquí tenéis paper y más vídeos y todo eso. Y mientras que me hacéis preguntas, que es el momento, os voy a poner vídeos. Pero estos ya son de fondo. O sea que podéis hacer preguntas. Y si no, os explico el vídeo, lo que queráis. Bueno, eh, buenas a todos otra vez. Agradecer a, a Sergio la, la ponencia que ha realizado. Y ya, como ha dicho él, si queréis empezar las preguntas, eh, con orden, si queréis ponerlas en el chat primero para ir llevando un, un orden. Todos, gracias. Cualquiera que quiera hacer una pregunta, que encienda el micrófono. Si no, mientras voy hablando yo aquí. Aquí lo que estáis viendo sería... Dos de esos fractales, uno que sale de un punto y otro del otro. Y lo que quieren es simplemente, el verde no le gusta el olor a verde. Y entonces, conforme se va moviendo, van cambiando el olor a verde, van dejando olor, con lo cual la función se va creando sola. La función es cuánto olor a verde hay. Y ellos no quieren olor a verde, quieren olor a rojo. Entonces, van huyendo de sí mismos y van buscando el rojo. Y el rojo huye del olor rojo y busca el olor verde. Lo dejas un tiempo y al final encuentran la manera de unirse. Es otra manera de usar la misma idea, o sea, que te vale para unir dos puntos dentro de un laberinto, te vale, con lo cual sería una manera muy avanzada de hacer planning de, de, de rutas y cosas de ese estilo. Cualquier pregunta el momento, ¿eh? Aquí se lo ponemos más difícil. ...aquí no le gusta el olor a el, su propio olor no le gusta... ...con lo cual intentan explorar e irse... ...y lo que tienen que conseguir, lo que le da recompensa... es solo cuando llegan a este punto, fijaros que no, no... ...van a tardar mucho tiempo en encontrar la recompensa. Pero fijaros cómo va explorando... ...los walkers, estos walkers que veis aquí... ...no van todos por la zona de adelante, ¿por qué? Porque si estuvieran todos en la zona de adelante... ...las distancias serían muy pequeñas... ...este que se está quedando atrás, ¿qué ocurre? Que aquí hay, digamos, mucho olor a rojo pero a la misma vez están muy lejos de los demás, con lo cual sobreviven. Pero sí, pero, y, pero como se va haciendo la cosa cada vez más roja, llega un momento en que no, ya se han cansado, ya está demasiado rojo, entonces se han, se han ido al otro sitio. Y lo que consigue es explorar de manera continua. Si esto ahora llegara a un callejón sin salida, volverían marcha atrás y volverían a, re, a, a repasar toda esta zona a ver si se ha abierto una puerta. Si no hay, no hay preguntas porque estaba todo muy claro, también valen preguntas filosóficas. Fijaros en vosotros mismos. Vosotros decidís hacer una cosa porque vuestra inteligencia lo dice. Pero, ¿realmente qué estáis haciendo? Hay, porque... Sergio, hay, hay, hay una pregunta por lo que veo. Rubén, actívate el micro y, y realízala. Gracias. Hola, ¿se me oye? Sí, te oigo. Hola, Rubén. Hola, ¿qué tal? Eh, nada, es que, vamos a ver, has puesto una diapositiva hace un segundo y entonces sí. eh, no me ha da dado tiempo a leerla entera, donde uno, aparecen unos links y uno de ellos aparecía algo así como optimización, ¿no? eso es, optimización de funciones. Entonces, ahí aparecen los cálculos que se hace para obtener ese tipo de animaciones. Sí. Bueno, eh, a ver... Mira, el artículo que viene arriba te viene todo esto que estoy diciendo con todo el detalle del mundo. De hecho, es más, un, casi un libro, no sé, son 40 páginas. Pero bueno, como no cobran por el PDF, <ríe> lo puse grande. Aquí tenéis el repositorio, que si os lo bajáis, lo que hace es que tú le das el nombre de un, de un juego de Atari, le das el botón y lo juegas, y te genera el vídeo de la partida. Abajo, la librería actual, es que, bueno, este paper es del 2018, el código hace lo que... Tener, pero desde entonces hemos creado un código mucho más optimizado que utiliza todos los cores, que se puede subir a la GPU y cosas de ese estilo, que es el que usamos nosotros para nuestros inventos actuales. ¿no? En optimización de funciones, tenéis un paper que, que hice con amigo, que es de ahí de vuestra universidad, que es sobre cómo usar esto para optimizar funciones sin más, que es lo que en el principio se veía la, la gráfica esa de dos dimensiones y tal. ¿Cómo optimiza eso? Pues hicimos un paper adaptando la idea del fractal a, a optimizar. Aquí vale. tenéis un blog que está, está un poco ya abandonado, que es donde están pues, todas las ideas que yo iba poniendo cuando se me iba ocurriendo todo esto y un montón de vídeos. Y luego, pues en estos Twitter, pues vamos poniendo de vez en cuando vídeos nuevos y pues chorraditas de, estas, de Twitter. Vale, vale, gracias. El código del programa que hace el, los bichitos volando y todo eso, eso no está puesto porque ese código es de, está hecho en Pascal que es donde yo me siento cómodo, y además es el código horrible, es espagueti, porque ahí todo lo que se me ocurría, pues a la destrozaba el código a ver si funcionaba, y al final terminó hecho un código espagueti, que lo tengo totalmente abandonado, pero bueno, fue, fue en el que hice todos los experimentos, ¿no? Por eso no, no lo hemos puesto. Pero el, el repositorio este, por ejemplo, te permite... ...utilizar entornos de Atari y también te, te permite utilizar entornos de, de Reinformer Learning. El, hay por ahí un DM Control que tiene eso ese hombrecito que va andando, que hay muchos vídeos por ahí, también se puede utilizar para eso. De hecho, el, el hombrecito ese que va andando lo conseguimos resolver, que andaba, iba un poco borrachito, pero andaba, y utilizaba, creo que era 5.000 walkers para decidir el siguiente paso que iba a dar... Y solo con eso, con un algoritmo de planning, el hombre se ponía de pie y se iba andando y no se caía y todo. Pero claro, eso si no lo haces, digamos, bien, pues no consigues que ande en condiciones, no que eso es lo que estamos, lo que estamos ahora es en, en, en generalizar todo esto para que valga para cualquier cosa, es un poco la idea que estamos teniendo, que estamos ahora mismo persiguiendo. ¿Alguna pregunta más? Faltan tres minutos. Pues a ver si hay aquí algún vídeo más. Mira, por ejemplo, esto es otra cosa que. Uno, uno que conocimos Sergio, por, por. ¿Sí? Perdona, ¿me escuchas? Te escucho. Activo el micrófono ya directamente. Una, soy Adrián Perfecto. Hernández. Eh, una Hola, cosa, en todos estos eh, modelos que has propuesto, claro, tú tienes que tener el modelo para saber eh, qué va a pasar en el, en el instante siguiente, ¿no? Claro. La siguiente charla que ves será cómo hacer eso también con fractales. Realmente, aquí cuando tú estás haciendo una cosa, bueno, los, los vídeos que habéis visto, necesitas realmente dos funciones que, digamos, las tienes que dar tú como humano y tienes que saber hacerlo. Una es la simulación del sistema, o sea, dado un estado actual y una acción que yo hago, me tienes que predecir cuál va a ser el siguiente estado. Claro. Si no tienes la simulación, bueno, para que aquí, para probar el algoritmo de planning, lo que hace es que le das la simulación. Realmente, cuando tú hicieses esto en, en general, tendrías que... Pero va, no, una, no lo, que se hace, lo que se hace es entrenar una red neuronal para que aprenda a predecir el siguiente estado. Eso se llama un world model. Claro, lo, lo que te refieres es que, por ejemplo, en el juego de Atari, eh, en cada estado de la pantalla, pues eso se representaría en una imagen que iría una red neuronal y te daría la, la probabilidad, bueno, el estado, el, la, la, la acción que tienes que tomar. Siguiente. No, lo único que te daría es, dado, dado esa imagen... Claro. Y quizá la anterior, cuál será la siguiente, qué será lo siguiente que me muestre el, el juego. Con lo cual, tú ahora puedes probar a pulsar botones y decir, el, el, el, el, el simulador, el world model, te tiene que decir, si estás en este estado y pulsas este botón, el siguiente frame va a ser este. Y entonces, eso tú lo utilizas para mirar a futuro. Eso es lo que se hace, aprenderlo. eso Hay, hay sistemas que, utilizan, que aprenden de eso, que son las lstm y todo ese tipo de historias, ¿no? O sea, que realmente Pero, ahí claro, necesita. tienes que saber qué acción vas a tomar, qué acción es la óptima a tomar, dado ese estado, ¿no? Eso te lo hace el fractal. Una vez que tú yeah. sabes predecir qué va a pasar sí, empieza a probar cosas al tuntún y dice, yeah. si pulso el botón de la izquierda, aún sin saber cuántos puntos me van a dar, yo tengo muchas más posibles pantallas. Pero si pulso el de la derecha y me muero, fíjate que todas las pantallas ponen game over. O sea, que la distancia entre pantalla es cero. Con lo cual, solamente viendo que la pantalla se pone negra cuando te mueres, él no va a querer hacer eso. Claro, Porque pero es que ya... aquí hay un problema que es que, claro, eso hace muchos años, pero ahora en, en, en juegos que las, la, las acciones o los estados futuros crecen exponencialmente, sí. tú no puedes ir haciendo esa prueba. Entonces, de alguna forma tienes que tener, sí. eh, hacer como han hecho en Go y todos estos, de tener... Eh, de poder tener una función, una función valor que para cada estado de, del programa te diga sí. qué acción tomar. Porque, claro, claro si no es, tienes que esa, probar esa es la segunda función. Fíjate que he dicho que había que ponerle dos funciones. La primera es ese World Model, que también lo hacen en AlphaGo, para detectar, para poder predecir la, el, el siguiente estado del juego a partir del estado inicial más la acción claro. que has tomado. Y aparte se crean un Q-Value o lo que sea, sí. se crean una función que, dado un estado y una y una acción, te dice cuál va a ser la recompensa en el siguiente. Y también tienes que entrenar eso. Claro. Que en mi caso sería la función de recompensa que yo elijo a mano. Claro, claro. si yo te hago un simulador perfecto y te doy una, una función de recompensa que he definido perfecta, es cuando realmente tú ves cómo el algoritmo de planning brilla. Claro. Si tú esto mismo lo intentas hacer con el Monte Carlo Tree Search, Sí. ...no te va a salir esto ni de coña... ...o sea que sí. si tú intentas hacer lo mismo que cero ...cambiando el simulador por uno perfecto... ...y cambiando la recompensa por una perfecta... ...pero usando Monte Carlo Tree Search, ...no lo consigues... ...de hecho no se puede hacer así... ...que ya ves tú... ...se podría hacer... pero, claro, pero ...AlfaGo tiene... usa Monte Carlo Tree ...y lo único que hace es que... ...que él aprende jugando... ...contra sí mismo... Sí, sí, sí. ...para cada estado cuál es la, la siguiente acción óptima, ¿no? La, la función eh, el valor. Sí. Entonces, eh, pero de esa forma, eso se hizo para, para eh, evitar que, exponen, que, que el número de posibles jugadas creciera exponencialmente y no hacer el Monte Carlo Search a, a pelo. Entonces, por eso surgió el, el sí. Deep Reinformed Learning. Entonces, claro, tú en, el, tú en el momento que te encontraras esas situaciones, tendrías que evolucionar al, al Deep Reinformed Learning, ¿no? Digo yo. Eh, sí, fíjate que tú vas a seguir necesitando el simulador ese que te he dicho sí. y la función que tú dices sería <coughs> un, un prior sobre tus acciones. ¿Qué acciones va a, a ejecutar, va a comprobar con más, con más frecuencia? Ese prior, aquí sería la función de recompensa que te dice claro. ir hacia la izquierda tiene más recompensa que a la derecha. Entonces, lo utilizas de prior para cuando tiras el fractal, en lugar de hacer acciones al tuntún, ...haces con más probabilidad aquellas cosas que tienen más recompensas... ...según tu función de prior... Bueno. ...con lo cual el fractal ya va a buscar y se hace mejor... ...pero digamos que cómo se hace todo eso... ...cómo se crea la, el mundo ese... ...que bueno, hay técnica ya lo sabes... ...y cómo se crea esa función... ...que también hay técnica el Q-Value y todas esas cosas... Sí, sí, sí. ...se puede hacer todo también con el fractal... ...pero para que eso sería otra charla... ...pero por ejemplo, tú puedes tener un prior ese prior te dice una, una serie de, de probabilidades, ahora tú lanzas el fractal y el fractal te da otra serie de probabilidades, que son lo, el, el, la población que hay de, de, de Walker para cada opción. Uh -huh. Entonces, tú puedes hacer que tu red neuronal <coughs> aprenda a hacer que ese prior se convierta en el posterior, en la, en la sí. distribución que te da el otro. Entonces, sería una manera de coger el alfa cero y cambiar el, el Monte Carlo Triset, cambiarlo por esto. Y entonces, ese Monte Carlo uh -huh. Triset estaría educando a tu función esa tu, tu prioso de las acciones, lo estaría educando. De esa manera podrían mezclar, o sea que es totalmente posible coger el alfa cero reemplazar el Monte Carlo t por esto, y entonces aprendería en principio bastante más rápido. En las pruebas que hemos hecho viene a ser como mil veces más eficiente esto que el Monte Carlo t Entonces esa parte del alfa cero sería mucho más eficiente. Pero bueno, de todas maneras la idea que tenemos bueno, no es... La idea que nosotros estamos barajando no es hacer un alfacero más eficiente cambiándole el... ¿Y habéis, y habéis el, comparado el vuestro de Atari con el primer eh, artículo que hizo DeepMind con Atari, que fue el nacimiento es que del Reinformer no so Learning? Es que no son comparables, porque fíjate que nosotros ya tenemos la, la, la función objetivo, leemos el score de, de, de, la, de la pantalla y, y el simulador, usamos el simulador perfecto. La única comparación que tú podrías hacer que fu fuese objetiva sería... Voy a jugar a los juegos de Atari con Monte Carlo Tree Search y voy a comparar con este. Aún así, si tú solo comparas la CPU que te hace falta, pues resulta que este algoritmo, usando el truco sucio de que tengo un simulador y no tengo que aprenderlo, se cepilla prácticamente a todo, pero claro, haciendo trampa. Si le quitase esa trampa y él tuviese también que aprender su representación del mundo y a predecir y a todas esas cosas… Entonces, ahí ya sí se podría comparar A con B. Y sí que tendría el reformer lenin actual y otro donde todo se hace con fractales. Porque la idea al final es que tanto el word model como el prior, como todo, se genere con fractales. Porque ya que el fractal es tan genérico que vale, entre comillas, para un roto y un descosío, pues utilizarlo para todos los rotos que tengamos. Y eso es que realmente lo que, realmente lo que tú sustituyes es el, el, el Monte Carlo Tree Search ¿no? por tu algoritmo. Efectivamente, o sea, lo que sí, habéis visto y... ahora mismo es un planning, pero es un claro. planning que es óptimo, en el sentido ah. de que como utiliza maximización de entropía y segunda ley de la termodinámica, no es comparable con, bueno, si lo comparas te sale un disparate, porque el, el otro de el Monte Carlo Tricerch, usa uno heurísticos, que bueno, si he entrado más veces, y además puedes elegir sí, pero el heurístico. en DeepMind, o sea, en Go, el, el, el, el Monte Carlo Tricerch es guiado, ...usando las redes neuronales de función-valor... ...que he aprendido previamente... ...para no ir ese aleatoriamente... Es el, claro, es, es, ...ese es el prior que le mete... Claro. ...pero aparte de ese prior... ...cuando el, el, el Monte Carlo Trisset... ...va trazando las trayectorias... ...las trazas de una en una... ...entonces mm. no puedo hacer este truco... ...de comparar una nube de puntos... ...¿qué hace? traza una... ...localiza un punto que le parece bueno... ...y entonces lo vuelve a trazar claro. de ahí... ...traza otra... ...pero ese me parece bueno... ...es un heurístico... ...se utiliza una función que tienes que elegir... ...entre tres o cuatro posibles... ...y cada una tiene sus pros y sus contras... ...sin embargo en este caso... ...la función está clara... el virtual reward... ...y si clona, si no clona... A, ...en lugar de hacer de uno en uno... ...lo hacen mil seguidos... ...que vayan haciendo estos clones... ...y lo que tiene es... ...un Monte Carlo Tree Search... ...modificado y convertido... ...en un algoritmo genético... ...que sí. te genera un árbol... ...que como ese árbol crece... ...con la... ...maximizando siempre la entropía... ...pues por esa razón le da pal pelo al Monte Carlo T-Search Otra duda uno, es que el, el concepto de entropía que usas, porque al final tú lo que estás usando es el reward o sea, la, la entropía la has abandonado, usas el reward que tiene cada movimiento ¿no? aparentemente sí pero realmente claro. no, fíjate, fíjate mira aquí si tú no tuvieras recompensa tú lo que querrías es que, todo, que los puntos se expandiesen lo más posible si tú consideras esos puntos una nube de gas y tú le das un spray sí, y tira una lo, nube de gas que, que que justo lo que estás esto. diciendo es en el caso de no tener la recompensa usas un principio de máximo entropía como, como prior ¿no? como, como base para sí. funcionar ¿no? pero no si, tiene recompensa, en, pues, si tienes recompensa si tiene recompensa pero lo mismo si pones recompensa aquí fíjate que te sigue saliendo algo que te vale ...lo que ocurre es que entonces... ...lo que tú consigues de esta manera... ...porque cuando tú haces el clone... ...lo que hace es que si el otro tiene más virtual reward que yo... ...me voy para allá, con lo cual se la bajo... ...porque le, le, le, subo, la, le subo la densidad... ...al final lo que consigue es que todos los walkers... ...tiendan a medir la misma virtual reward... ...porque si hay uno más alto... ...se va la gente para allá... ...y le estropea, le estropea el negocio... ...al final lo que consigue es que la densidad... ...de recompensa... ...esa, esa, esa distribución... ...sea proporcional... ...a la de, bueno, inversamente proporcional a la a la, de, a la de escaneo... ...o sea que consigue escanear más lo que más recompensa da... Yeah. ...y cuando tú, si tú miras la entropía cruzada de esas dos distribuciones... ...lo que está haciendo es maximizarla... Mm. ...entonces el hecho de saltar hacia donde hay más virtual reward... ...es totalmente equivalente pero muchísimo más rápido de calcular... ...que intentar maximizar la entropía cruzada... ...entre la distribución de, de los walker y la distribución de la recompensa... Mm. ...pero es lo mismo con lo cual está maximizando una entropía cruzada, la mutual informatio, o como le sí, quiera sí. llamar. Pero, Cierto. pero como hay, todo lo hemos puesto, digamos, lo hemos llegado a los huesitos, es muy difícil ver que de esos huesitos sale la entropía original, la fórmula que tan grande. Pero ah. es porque los huesos están de, están distribuidos, hay más puntitos donde más recompensa hay y eso exactamente es lo que define que las dos distribuciones tengan la máxima entropía cruzada. Entonces cuesta verlo a, ...a mí me costó verlo... ...cuando llegué aquí dije... guau me, me he cepillado todo de la entropía tan bonito... ...me la he cepillado... ...pero al ver esto digo... ...no, realmente no... para es que hay una entropía cruzada... ...la inteligencia no va de aumentar la entropía de nada... ...va de que... ...la probabilidad de que tú vayas a un sitio o a otro... ...sea proporcional a la recompensa... ...si va a un sitio o va a otro... Ah. ...si tú llegas a un momento en que eso es proporcional... ...en el alfa cero... ...tú tienes que ir con más probabilidad hacia la izquierda... ...si ahí tienes más entropía... ...pero no más recompensa ahora... ...sino más esperanza de recompensa... ...recompensa a futuro... ...que es donde se utiliza el planning... ...entonces lo que está haciendo es optimizar eso... ...de la manera mejor posible... ...porque está usando aumento de entropía... ...y entonces esa es la diferencia... ...que esta, esta cosa tan tontita que veis aquí... ...lo que está haciendo es resolver el problema... ...de manera incluso más sencilla que el Monte Carlo Tree Search, ...pero que por debajo estás haciendo una cosa que tiene consistencia física... ...es un principio muy básico, estás aumentando la entropía lo máximo posible... ...pero lo ha simplificado tanto que, que hay que explicar dónde ha quedado la entropía... ...no se ha diluido totalmente, no la necesitas usar... ...por eso el que tú tengas que usar el gradiente de la entropía desaparece... ...la entropía desaparece, solo tienes que usar esto... ...porque no, lo, no calculas la entropía de todo el cono, nunca la calculas... ...lo que hace es que toda la nube pase por el cono con una densidad en cada rodaja del cono, en cada, cada momento la densidad de escaneo tiene que ser proporcional a la densidad de riguard. Si hace eso, si hace eso, tú estás maximizando la entropía del cono. Te da igual que sea 80 que 800.000, porque como va a comparar, pues te da igual la unidad. O sea, desaparecen las unidades y desaparece totalmente la necesidad de calcular la entropía. Vale. Por eso aquí no hay probabilidades, ni nada, ni P, log P, ni nada de eso. Pero porque vale. se ha quedado en los huesos. Vale, tenías una pregunta ahí en el chat de domingo. Ah. Gracias. De nada. A ver, tarara, tarara. qué tipo de información es necesaria para tarara, en los temas relacionados con la exposición? ¿Qué tipo? De... Se refiere a, a qué, en qué lenguaje se programa todo esto? Bueno, eh, realmente si os queréis meter en este tema o en cualquier otro parecido, Python. Ahora mismo todos usan Python. Yo la idea original la hice en Pascal simplemente porque me hice mi propio simulador y porque me he criado usando Pascal y, y eso, en una noche lo tuve hecho. Si lo tuviera que haber hecho en Python, pues tenías que empezar a buscar un paquete, de el Box 2D para hacer la simulación y para mí era más lío. Pero todo lo que se está haciendo ahora y todo lo que hacemos ahora ya es todo en Python y todo estándar, digamos. No tengo micro. Alguien podría preguntar si ha probado este algoritmo en problemas con información imperfecta. Sí, información imperfecta en varias... El, de, de, el mismo ejemplo por ejemplo, de, del cohetito. Tú en cada momento sabes la posición del cohete, la posición de tal, la posición de cual. Tú ahí le puedes meter una gaussiana, meterle ruido y entonces cada vez que hago una medición le va a salir una cosa ligeramente diferente y... ...claro que hice el experimento, si miráis los vídeos... ...veréis experimentos donde hay incertidumbre... ...tanto en mi posición como en la posición del otro... ...como en la reward, también le puede a la ...multiplicarlo por un número cercano a uno y que vaya... ...y en cada, en cada uno de esos casos pues claro, baja un poco, porque claro, el hombre hace así, titubea, porque de repente ve que sí, ve que no, y cuando en lugar de, de, de pasar muy cerca de un sitio rozando, ya no pasa rozando porque dice, igual me estoy equivocando y me choco, y siempre ya deja una distancia de seguridad, o sea, se vuelve más cauteloso porque no está seguro. Pero el algoritmo escala sin ningún problema, ¿eh? le puede meter bastante ruido y funciona. De hecho, cuando se calcula la distancia solo a una a uno de los, de los otros cualquier ahí le están metiendo un ruido... ...abismal, o sea, la distancia va a pegar unos botes increíbles... sin embargo eso le viene bien... ...cuando es una, un ruido que le meten en los sensores que tiene... ...la información, pues ya no le viene tan bien, ¿no? ...pero digamos que no... Se, ...se resiente igual que cualquiera de nosotros... ...cuando se nos empañan las gafas, ¿no? Escala perfectamente. Eh, hola, Iván. De la inteligencia... ...es un que... ¿Qué, <ríe> ...qué buena esa... Eso ya, eso será, eso será la siguiente, ¿perdón? Eh, hola, no, que ahí te pregunta Iván, que no tiene el pobre, que si has probado el algoritmo con información imperfecta. Sí, se lo acabo de decir, es lo de meter ah, ruido en las posiciones. Si tú, cuando lees la posición del, del cohete, en lugar de 7,8 te sale 7 y pico, 8 y pico, el algoritmo funciona, pero, claro, duda un poco, ¿no? Pero la pregunta interesante es la de Luis, el tema de la conciencia. Sí, fijaros que, bueno, esto digamos ya, si la siguiente charla sería sobre cómo hacer la parte de, de, de averiguar el world model y todo eso, la siguiente de la siguiente sería, ¿qué tiene todo esto que ver con la conciencia? Pero bueno, os lo comento un poco por encima, están muy relacionados. Fijaros que aquí la inteligencia al final se ha dividido en tres partes. Son las dos funciones que nos faltan, que sería aprendizaje, aprender a saber qué va a pasar en, la siguiente, en, la siguiente, en el siguiente time. Y luego necesitáis otra, que sería el reward, aprender una función de reward que os diga cuál es vuestra tendencia a hacer A o B en función de que os parezca mejor o peor. Eso también en el, en el tema de, de cero también hay que hacerlo, dos cosas. Y la tercera es el planning. Necesitáis, una vez que ya sabéis que tenéis preferencia ir a la derecha, pues miráis cinco segundos para adelante para ver que no haya ninguna sorpresa que os vaya a llevar. ¿no? Entonces siempre necesitas esas tres cosas. Aprender, eh, un arribo que os diga más o menos para dónde tenéis que ir y luego el planning. ¿Qué ocurre con la conciencia? Que la conciencia también tiene esas tres partes. Por eso cuando se habla de conciencia es difícil, porque tenéis por un lado la, la, la, la autoconciencia. ¿Qué sería? Cuando yo tengo que aprender lo que va a pasar, mi World Model... Siempre que yo abro los ojos y miro el, el, el Word, siempre estoy yo, siempre veo mis manos. O sea, que yo tendría que salir como una cosa, dentro de ese Word Model tendría que estar el propio agente. Si no, el Word Model nunca va a ser eficiente, porque si consideras que hay 50 personas y tú no eres una de ellas, no predices lo que va a pasar. Cuando tú sabes que tú eres esa persona, sabes que si hace esto, ese va a hacer esto. Entonces, enseguida va a llegar a la conclusión de que hay algo ahí especial, que sería el yo. No tienes más remedio a nivel de aprendizaje. Cuando mira a, a nivel de recompensa, ¿qué significa? Que una persona consciente decide no tomar azúcar porque a la larga se pone gordo y entonces modifica sus preferencias, sus gustos y ya no te gusta tomar azúcar y la probabilidad de hacer la acción, me como el azúcar, lo va bajando. Y tú dices, vaya, es consciente, se ha dado cuenta de eso, es consciente de que es malo. Pero hay otra tercera asesión de conciencia y es que es capaz de mirar muy allá en el tiempo. O sea, la persona que ha decidido que no le gusta el azúcar está mirando a cinco meses en pista, Y cuando tú decides que no va a usar el coche porque contamina y hay cambio climático, estás mirando a 200 años pista. Eso también es conciencia. O sea, que conciencia es autoconciencia de uno mismo, dentro de tu simulación tú eres la parte más importante, porque eres el protagonista de la película. En el tema de... Tus gustos, tienes que tener preferencia hacia cosas que sean sanas, que eso lo vas cambiando con el tiempo, que seas consciente de que eso tiene un peligro y no lo hagas, y tienes que mirar a muy largo plazo. De nuevo, tenés que estar en los tres sitios. Pero si tú las tres partes de la conciencia las hicieses de manera óptima, super eficiente, tendría que salir, no hay más remedio. Tendrías que aparecer tú en esa representación interna que tienes del mundo, tendrías que tender a aprender... ...a hacer lo que te dice el planning... ...que te dice no tome azúcar porque te pones gordo... ...y eso no te gusta... ...pues al final aprenderías que no te gusta el azúcar... ...y para eso necesitas que el planning sea... ...a 100 años vista o a 100 días vista... ...que para eso necesitas el fractal para que sepa mirar hacia allá... ...entonces realmente la conciencia... ...es emergente... ...es una, una propiedad emergente... ...pero emergen los tres trozos a la vez... ...y llamamos conciencia a las tres cosas a la vez... ...tienes que tener las tres cosas para ser consciente... ...si solo eres autoconsciente bueno, pues sí, sabes que ese de la foto eres tú, pero luego va y a a tomar tomas el azúcar y te mueres de gordo, ¿entiendes? O sea que conciencia son las tres cosas a la vez, pero emergen de las tres que he dicho. Todo eso ya os digo, todo eso sería dos charlas en adelante, sí, dime. Eh, a ver, una pregunta. ¿En la estimación de parámetros para ecuaciones diferenciales lo has aplicado o se puede aplicar? Para elegir parámetros en ecuaciones diferentes, para, para, para adivinar estima, los parámetros. Para estimar los parámetros. Sí, eso es una de las cosas que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo una inteligencia que es capaz de, a partir de una serie de, de, de datos tomados de una, de una función, por ejemplo, la que tú dices, estimar los parámetros. Uh -huh. Sí, y, y también funciona muy bien. Lo que pasa es que ahí cuesta más ver qué es lo que está haciendo porque... ...tú tienes que tener un walker que va dando saltito a un espacio. Entonces, en este caso, ¿cuál es el espacio? ¿Cuál es el estado de un walker? O sea, todos los problemas, <coughs> en principio, <coughs> se pueden traducir a esto y resolver aquí, con lo cual tendría un solo frenador general de problemas... ...pero donde va a tener el cuello de botella es que, ¿cómo cojo yo mi problema de adivinar los parámetros de una ecuación diferencial?... ...y lo convierto en algo que se parezca a lo que yo te he dicho. ¿Cómo haces la traducción de tu problema a este lenguaje... ...donde tiene un espacio, uno igual que saltan... ...y cuál es la recompensa y cuál es la distancia? Uh -huh. Si solucionas todas esas cosas, el problema que sea... ...me da igual el que sea, ya lo puedes resolver. Porque ir variando parámetros de manera que suba la riguar... ...teniendo en cuenta que la distancia para que no se acumulen. Entonces, exactamente igual. Igual que cuando veis el Atari, se ven un montón de puntos... ...ahí saltando en un espacio ahí imaginario, pues sería lo mismo... Nada más que en lugar de cambiar de pantalla es decir, bueno, he pasado a una ecuación diferencial de grado 2 a otra de grado 3 porque la de grado 2 se quedaba peor y la de grado 3 empieza a ir mejor que la de 2. Voy, elimino la de 2 al final porque no merece la pena y me voy a la de 3. De la de 3 divergen dos grupos de parámetros, que uno va, los dos van bien pero este va mejor. Y al final, pues al final de un rato, dices, ¿cuál es el mejor que has encontrado este? Pues bueno, eso es lo mejor que tiene. Si lo dejas más rato, pues sigue buscando, sigue buscando y va buscando pues sin parar. Pero sí, realmente vale para todo. Okay, gracias. Pues por mi parte, si no hay más preguntas, se ha acabado y muchas gracias por la atención.